Hola, soy Etza. Hemos creado desde la asociación Todos con Alex el reto Mojate por Alex. Alex que es este de aquí, que es un niño de 7 años que tiene una enfermedad rara llamada síndrome de Stucher Weber. Yo voy a nominar a Sami, a Marga y a Ampi. Así que Mojate por Alex.